Hola, hello, welcome, welcome, bienvenidos, mejor dicho, en español. Dame un segundito porque estoy teniendo un poquito de problemas, ya, estamos listos. Bienvenidos a su reunión virtual de ventas del, um, de julio del 2019. Mi nombre es Araceli Martínez y con nosotros también tenemos a nuestro compañero Alonso Rodríguez. Alonso, bienvenido. Bienvenidos a todos, hola, hola Araceli, ¿cómo estás? Saludos a todos, contento de acompañarnos aquí una vez más en este mes de julio. ¿Qué rápido se está yendo este año, Araceli? Bastante, se está yendo rapidísimo, ya estamos a mitad del año básicamente, entonces qué mejor manera de, de comenzar a la mitad del año teniendo esta reunión en ventas. Y aparte de eso, pues celebramos también el 4 de julio, me la parece muy muy divertido con la familia, ¿cómo te la pasaste tú a los... Yo también a la serie me la pasé celebrando este, este fin de semana largo básicamente con familia, celebrando este Día de Independencia. Lo más bonito de los días festivos, como el 4 de julio, es poder compartir con familia, ¿verdad? Este, amistades un poquito de comer, y charlar y bueno, este, ya me imagino que todos ustedes ahí también, este, en nuestra familia, bueno, han estado celebrando estos últimos días de la serie. Claro que sí, entonces nada más para recordarles nuevamente... Um, podemos utilizar la caja de preguntas, uh, en inglés le decimos eh, questions, ¿verdad? La caja de preguntas, para que así estemos comentando y, y déjenos saber de dónde nos visitan el día de hoy, de dónde nos están escuchando y también qué estuvieron haciendo este 4 de julio. Y pues uh, vamos a comentarlo porque tenemos varias cosas que compartir con todos ustedes el día de hoy para que así sigan creciendo su negocio, tanto que hay de, de nuevo en la en, en esta comunidad de Avon y aparte de eso cuáles son los productos en los cuales nos vamos a estar enfocando en la siguiente campaña. Entonces comencemos y recuerden que para nosotros es súper súper importante, ahora sí, ahora sí que nuestra misión es poder celebrar el poder que tienen las mujeres de generar un impacto positivo en el mundo y no nada más las mujeres sino que también estos hombres que tenemos en nuestra comunidad y hablando de comunidad Alonso, es muy importante, a lo mejor tienen ustedes alguna representante la cual les ha, les ha apoyado ¿no? y les ha influenciado tanto en su negocio como en su vida personal, entonces me encantaría que por favor si tienen alguna representante que ha puesto una marca muy bonita en, en su vida, que por favor Compartamos en la caja de preguntas quién es esa representante. Y además de eso, pues, también que, um, que digas qué es lo que significa ella para ti, ¿no? Que, ¿Cuál es su personalidad? Confidente, genuina, bella, única. Ustedes deciden, ¿no? Entonces, por favor, asegúrense de que en la caja de preguntas nos estén compartiendo para todos ustedes. Y pues también, a lo mejor ella es sincera, ¿no? Auténtica. ¿Quién sabe? O él. No estamos hablando simplemente de una representante, um, mujer, sino que también puede ser un hombre. Estamos hablando de alguien que es genial, ¿no? Que esta. Y esta persona que te inspira día tras día en tu negocio de él también como representante, ¿no? Y pues también, a lo mejor ella es única, especial también, a la misma vez. Comparte con nosotros y déjenos saber en lo que estamos hablando con respecto de nuestra comunidad, ¿no? Y grandes cosas que están pasando en, no, es, no nada más dentro de Conegon, sino que también fuera de que Estamos en los medios, tanto en las revistas como en los medios uh, sociales, en las redes sociales. Aquí, si se dan cuenta, tenemos el Glimmer Shadow, que, está que lo estuvieron promocionando en la revista Star. Entonces, te, te recordamos nuevamente que a lo mejor... Y no estás viendo comerciales en la televisión, pero sí, aún está en las revistas de imprenta y también en las redes sociales, ¿no? Y pues también estamos en la televisión, no tanto en comerciales, pero estamos en lo que se le llama los. Um, um, el Today Show, lo de, de, entre, de entretenimiento, ¿verdad? Aquí puedes ver el Hydra Fusion, que lo estuvieron nombrando en el Today Show y también estuvieron, estuvieron en las redes sociales, muy padre que están nuevamente de nada más esto, la vitamina C está en, los en las redes sociales, promocionándolo, utiliza todo esto para que tú puedas crecer tu negocio y de la misma forma estar educando a tus clientes también, ¿no? Entonces, además de estoy, Alonso creo que voy muy, muy rápido, me tomé bastante café el día de hoy y creo que vale así como a mil por hora. Pero a ver, déjame, es que no veo que alguien me esté comentando a esa persona que nos inspira. Les voy a dar un poquito más de tiempo y en lo que yo les doy el tiempo, Alonso, pasemos a nuestra comunidad. Oye, y bueno, en lo que ellos están pensando, todos estos son buenos ejemplos, ¿verdad? Y buenas razones para celebrar. Todo lo bueno que hay por Avon, ¿verdad? Todo lo más reciente, toda la energía, todo el escándalo, vamos a decir, que se está haciendo en las redes sociales, en es, este, esas revistas de entretenimiento, de, de lo que es la moda este, hoy en día. Y bueno, a mí me da tanto gusto cuando veo un producto en una revista, un comercial de, de un programa, como mencionaste tú, que es uno de los programas más vistos en Estados Unidos, en los canales de, de inglés. Así es que a mí siempre me da, me da mucha alegría, especialmente si te pones a pensar recientemente cuando tuvimos uh, el producto de Hydrofusion, el suelo para los ojos, en este, Mary Claire como el producto uh -huh. número uno, este, que no puedes vivir sin él. Así es que, como podemos ver ahora, hay muchas, muchas razones para celebrar y estar contentos de todo la energía ya. que está creando producto, ¿verdad? Claro que sí. Mira, algo que nos dice Vilma, volviendo a quién es esa persona que te inspira, ¿no? Uh, dice Vilma Pereira, yo tengo varias personas que me inspiran, Cecilia Ortiz, Milagros García, Nelly y Adalberto Sánchez, Maite y Sandra Novo. Bueno, pues... Um, Vilma, felicidades a todas ellas y pues haznos un favorcito, y, identifícalas, ¿no? ¿Qué es, lo que les, ¿Qué es lo que te inspira de ellos? Identifícalas con una palabra para que así, de esa forma, pues todavía ellos sigan ahí apremiendo más de ti y que tú, tú les des esas gracias, ¿no? Por la cual te están inspirando. Pero bueno, Alonso, que tenemos ya aquí a la, a la red, ahora sí que en la esquina, ¿no? nos está esperando, ¿Qué, ¿qué nos está esperando? Ya llegamos, ya llegamos básicamente. Claro que sí, pues tenemos que es Red que es en agosto 2 al 4, para todos ustedes todavía tienen la oportunidad de registrarse, si no lo han hecho, si son nuevas representantes no se preocupen, asegúrense de estar ahí, porque ahora sí que a nosotros como latinos nos canta la fiesta, entonces esta es una grande fiesta con más de seis mil representantes en un solo lugar exactamente, Alonso, entonces estamos esperando seis mil representantes de ustedes y aparte de eso, Alonso, ¿qué es lo que más te, te gusta a ti con respecto a Red Fest? Bueno, mira, una de las cosas a la serie que siempre escucho ¿verdad? En, nuestro, en nuestro negocio cuando estamos viajando y platicando con nuestros representantes. Hay muchas, muchas razones, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que más disfrutan ustedes? Y, bueno, yo, cre yo creo que los dos más este, temas, ¿verdad?, detalles que más les gusta la representación es que yo escucho a la serie. Uno es que tienen la habilidad de poder este, ver el producto exclusivo del cuarto trimestre. Todo lo más reciente que viene a bordo en cuanto al producto va a estar demostrado ahí en esta conferencia nacional, donde vas a poder tomar fotos, empezar a promoverlo clientes, crear energía de todo lo que bueno lo que viene entonces, ese es el primero el segundo que siempre escucha a Selin es este, de nuestras este, representantes es de que les encanta la habilidad de poder convivir con su comunidad a, a nivel nacional es decir, todas esas personas que nos comunicamos por las redes sociales o nos encontramos cada año en este evento nacional es una celebración en grande es un lugar donde uno puede compartir experiencias, aprendizajes, este, saludarse, y bueno, es, es darse esa energía y optimismo a cada uno, que nos va a ayudar en el cuarto trimestre, ¿no? la, la época más fuerte de este negocio, este, es lo que más escucho yo, Araceli, ¿qué escuchas tú también? Claro que sí, no y, y las nuevas representantes, ¿no? como nos dice Marcela Tavares, esta va a ser su primera vez en Red Fest, entonces Marcela, vas, vas a estar en el mejor lugar una de las cosas que yo escucho bastante de las representantes es ah, todo lo que aprenden de, de las representantes, de lo que están haciendo en su negocio, de, de lo que les está funcionando. Entonces, ah, esa comunidad que se desarrolla y se crea, porque pues, tienen amigos desde el este al oeste, sur, norte. Entonces, ahí es cuando se unen todos y todavía aprenden aún más de ellos. Pero, pues, bueno, entonces, nos vemos en el Red Pest. Todavía están a punto de inscribirse, todavía tienen la oportunidad de inscribirse, entonces asegúrense de que lo estén haciendo y pues claro que sí, si ustedes están en liderazgo, asegúrense de llevar a todos sus miembros de equipo a la misma vez, ¿no? Entonces, Alonso, ¿por qué mejor no pasamos y nos dan las noticias de lo que está sucediendo en nuestro negocio? Claro que sí, claro que sí, fuera de, fuera de este evento, este, que es el evento más grande del año, en verdad tenemos otros servicios de negocios y podemos pasar al siguiente Araceli, donde podemos compartirles todo lo que está, sigue sucediendo en este negocio. Vamos a iniciar dejándoles saber que en el mes de julio vamos a seguir continuando con el éxito de Dame 5 en Línea, que ha sido todo un éxito. Entonces, por lo tanto, están extendiendo este programa a, en cuanto a su negocio en línea. Ahora, si hay algo que, y eh, ya conocen el programa, este, uh, los detalles de este programa, que ya llevamos varios meses con, con este programa por el éxito que ha tenido Araceli. Pero hay algo que sí quiero compartir con ustedes. Este, que aquí a la mitad, vamos ver, dice, alerta genial. Y dice, un producto nuevo y gratis disponible cada martes a Araceli en el mes de julio con pedidos más de 50 dólares. Así es que al compartir con sus clientes, que cuando ordenan más de 50, Dólares en este programa en línea van a recibir un nuevo producto este, y cada semana va a cambiar. Así es que manténganse pendientes. Si, si yo tengo entendido a la serie en esta semana, tenemos el New Ultimate GoTo Up Mass, que es el que tenemos en este mes. Bueno, yo no sé, a lo mejor me lo pienso aplicar de una vez a la serie, ¿verdad? Para Todavía verme bien no. Todavía no. Entonces, hagan nota de ese detalle, ¿verdad? Cada semana va a haber un producto nuevo, cada martes se va a lanzar. Tenemos un código también que va con este programa que es July 15, en inglés July 15, es el código que no va a cambiar. Entonces, también los invitamos a que se mantengan al pendiente en el YouTube Pass. Ahí todos los lunes es donde mantenemos a todos informados de lo más reciente, cuál va a ser el producto que se, que se va a estar lanzando como parte de este programa que se regalará cada semana. Así es que es un programa, Araceli, que estamos viendo mucho éxito. Seguimos viendo que las ventas siguen creciendo, ¿verdad? Seguimos viendo que es cuestión de entrenar, comunicar a nuestros clientes, eh, de trabajar por su negocio en línea, los beneficios de este tipo de, de, de negocio, ¿verdad? Trabajar su tienda en línea, y bueno, también todos los regalos que reciben y los beneficios sobre la ab 5 en línea. Así es que vamos a ver qué más tenemos aquí a Araceli que podemos decir próximamente también muy muy buenas noticias y manténganse al pendiente porque se este, van a seguir viendo más e la página que utilizamos en Superfi para trabajar su negocio de abono próximamente va a ser mejorada va a haber mejoras donde van a asegurar que sigamos dándole ese toquecito ¿no? para seguir para que siempre se mantenga a la vanguardia se mantenga relevante con imágenes con una experiencia que uno siente que lo mantiene, este, bueno, activo, ¿verdad?, que atento a todo lo que está saliendo. Ahora va, va a haber cambios de dentro de la página, si sí les comento ese detalle, pero toda la información que ustedes están acostumbrados a tener en, este, en esta página, ¿verdad?, donde es que trabaja en su negocio, todo va a seguir igual, se va a mantener ahí, pero tal vez vaya a haber unos ajustes, ¿verdad?, le presiona, donde le presiono, Alonso, ya te quitaron esta información, no te la quitamos, ¿verdad?, lo que pasa es que a veces lo movemos a otros lugares para buscar el lugar que es más adecuado, ¿verdad? Es intuitivo, encontremos la información. Y bueno, toda esa información, Araceli, lo bueno, las mejoras que estamos haciendo como empresa son basadas en toda la retroalimentación que nos dan a representantes, ¿verdad? En cuanto a qué quieren ver, qué información, de qué manera. Así es que manténganse pendiente porque tenemos mucha información que próximamente también estaremos compartiendo con ustedes. Ah, y bueno, pasando a la oferta de la caja A. eso está buenísima Araceli. Ahorita quiero que te prepares para que te digas cuál es tu favorita, Araceli, y tal vez, tal vez, nuestras este representantes aquí nos comparten cuál es la favorita de ellos. Pero basado en todo el éxito que hemos tenido, Araceli, con la oferta de la caja A, solo en la campaña 16 estaremos ofreciendo dos, no una, pero dos cajas A por solo 25 dólares. Y en el caso de estas cajas, ah, pero tienen un valor a veces hasta más de 80 dólares entre las dos. Así es que es una gran manera, de, como sabemos, de compartir estas ofertas con nuestros clientes para que conozcan un poco más sobre los productos de abuante, ¿verdad? Algo que normalmente tal vez no ordenan, es una gran manera de ordenarlo. Y aparte que vienen en esta cajita con unas imágenes súper atractivas que muchos dicen que hasta las utilizan. Para regalitos, para incentivos, de, para momentos de agradecimiento a sus clientes. Así es que, Araceli, ¿cuál es tu caja A favorita? Pues mira, mi caja A favorita es el de la campaña 12 y eso es porque de estos que tenemos aquí, que las puedes aprovechar todavía más, porque tiene el valor más alto. Entonces, le, al final, Alonso, y no te, lo, no te lo he comentado a ti ni a las representantes, pero sí asegúrense de que estemos poniendo atención en todo lo que estamos uh, promocionando el día de hoy, especialmente en la caja a, porque al final les voy a dar un pequeño detallito, ¿ok? Entonces, me encanta. La campaña 12 es la que tiene el valor más alto de todas las, las cajas. Entonces, tú lo no estás viendo, no ¿cuál tiene el Uh, productos que pueden abrir, como, como pueden ver el First slash, uh, el Mascara, el rímel que utilizamos los con la vitamina C. Tenemos también un paquete que es un Business Builder, de cuidado de la piel, que es el que está al centro aquí de la imagen. Un producto para hacerle que también ha tenido tanta, tanta energía este, el producto de la vitamina C por la calidad del suero y las mejoras que han hecho con las fórmulas también de la vitamina C. Y pues, finalmente tenemos el Ultimate Colors que básicamente es un ser que pueden elegir también que trae más color, ¿verdad? basado en la categoría de color con uh, rímenes, pero también labiales. Como pueden ver, los tres sets también vienen con folletos para anunciar nuestras nuevas representantes. Así que manténganse pendientes también de todos los nuevos sets que tenemos para nuestras nuevas representantes que se unen a nuestra familia. Claro que sí. Entonces ahora vamos a, a, a continuar hablando de los productos más destacados de la campaña 16 de la campaña 17 y también vamos a, a tomar en cuenta los demos de la campaña 18 y de la 19 y algo que a mí me encanta y me fascina es este producto que lo tengo siempre aquí unos labios más atractivos con el lip tattoo de avon 2 en 1 ¿qué les parece? me encanta como se si está moviendo la chica ¿no? <ríe> me fascina este producto y nada más es, es un, un pequeño uh, repaso para todos ustedes algo que aprendí, Alonso, que a lo mejor, y tú no lo has um, tomado en, en consideración, es que este Lip usualmente las mujeres cuando utilizamos nuestros delineadores, ya sea de, de ojos o de labios, hacemos esto, lo ponemos de esta forma en, en nuestra, en, ya, ya sea donde tenemos nuestros uh, lápices y, y, y, y nuestros productos de maquillaje, ¿verdad?, algo que, les, que me recomendaron, porque es muy cierto, es este lo tenemos que mantener de esta forma. ¿Lo están viendo? ¿Por qué de esta forma? Porque tenemos dos puntas. Una de ellas es el uh, delineador, ¿verdad? Lo podemos poner, y no me lo estoy poniendo en este momento porque tengo algo más especial que darles todavía, entonces ya lo estamos viendo. El delineador de esta forma, y después tenemos el que nos va a estar ayudando a complementar el delineador entonces es muy importante si lo ponemos de esta forma que quiere decir que, la, que todo lo que es el líquido se está yendo para un lado entonces asegúrense de tenerlo así. bien oye, ¿cómo se aplica eso? Yo diría que nos enseñes, ¿cómo se aplica pues mira, esa, es que, es que no, no va a ser el que traigo ahorita puesto, entonces el producto es súper facilito, nada más voy a pretender que me lo estoy poniendo, eh, por, utilizamos la punta fina primero, lo hacemos delineador, una vez que tenemos la punta fina, entonces este nos va a ayudar a ponerlo todo aquí, pero pues bueno, este nada más es un, sobrepas, un, un repaso, porque ya lo hemos tenido desde la campaña 16, tenemos varias representantes que lo están utilizando, ¿verdad? Entonces es súper importante que aprovechemos lo que son las, las publicaciones que tenemos en Avon Social para que así de esta forma están diseñadas. Si tú dices, ¿sabes qué? No creo que, que quiero utilizar mi cara o quiera poner mis labios ahí en las redes sociales o con mis clientes, pues mejor vamos a utilizar lo que ya tenemos para ti en Avon Social, ¿verdad? Y también, si tú dices, que la verdad no sé exactamente qué decir, cómo promocionarlo. Estoy en las redes sociales y a mí me encanta lo que es el hashtag, porque eso nos amplía todavía más las personas que, que van a estar ahí con nosotros. Tenemos el hashtag Lip Tattoo. ajá Tomemos una fotografía en este momento para que así de esta forma ustedes vean qué es lo que le podemos decir a nuestras clientas o a las personas que nos están ayudando. Pero algo... Que me he dado cuenta, Alonso, el simple hecho de yo utilizarlo es mi mejor testimonio que cualquier otra cosa. Utilizarlo y en las redes sociales, tanto utilizar las, uh, las imágenes que nos están dando en Avon Social, pero también utilizar mi propia imagen y utilizar el hashtag. ¿Cuáles son algunos de los hashtags que ustedes están utilizando para promover el azul Aquí tenemos algunos que nos dicen, hashtag dura todo el día, pues sí es sí, cierto. Sí, me recuerdo la primera vez que me lo puse, me fascinó y me encantó. Entonces, ¿cuáles son? Compartan con nosotros qué son algunos de los hashtags que está funcionando. Entonces, claro que eh, las representantes están aprovechando las redes sociales, como lo estamos viendo aquí. Cada una de ellas está haciendo diferentes cosas y me fascina y me encanta. Entonces, asegúrense de continuar Haciendo tag a esta Alicia Sánchez, porque ella nos, nos, nos permitió um, tener estas fotografía, fotografías aquí, o también pueden estar haciendo uh, tag a Alonso Rodríguez o a mí, para que así de esa forma estemos trabajando junto con ustedes y enseñando las diferentes formas que ustedes están promocionando. Um, este producto en las redes sociales. Mira nada más a Micaela, cómo lo estamos promocionando. Y fíjate cómo lo está haciendo. Déjame, muy buenas cositas que tengo aquí. María J de Avon, ¿verdad? Um, dice que está utilizando su fotografía y a la misma vez está utilizando las fotografías que le están proporcionando en Avon Social también. Esto me encanta y me fascina. Mira nada más, es que se ven hermosas. ¿Qué te parece, Alonso? Oh, me encanta! Mira, tenemos a Marcela, tenemos a Carmen, mi amiga, Carmen, todo un éxito con ella. Oye, ¿podemos regresar a la primera imagen que pusiste? A ver, vamos a ver aquí, uh, si regresamos este, al inicio porque tenían buen uso de, de esta. Mira, tenemos a Jessica Castillo uh -huh. aquí y me encanta tu punto anteriormente de los hashtags. Tiene el hashtag Evan Insider uh -huh. para la comunidad, Pablo. Tiene el hashtag quote hashtag mujer, tiene el hashtag makeup lover y hashtag uh -huh. belleza. Así es que es una fusión, una combinación de hashtags entre la comunidad de Washington, desire to Cybertron, pero también mujer, belleza. y Se puede utilizar cualquier tipo de palabras de empoderamiento en la mujer. Yo quiero hacer y no leo claro. todas estas pues, imágenes. Bueno, uh, a brethren aquí. ¿Sabes lo que me encanta aquí? Es de que tiene las cuatro imágenes uh -huh. con diferentes tonos labiales, ¿verdad? Entonces, y diferentes perspectivas. Así es que me encanta la creatividad que también ella está utilizando aquí. Exacto. Y, un, y una de las grandes cosas es, es de que los hashtags pueden ser tanto en inglés como en español. Y si hablas algún otro idioma como el Spanglish, también lo podemos poner, ¿no? Ahí. Pero ustedes deciden, ¿Pueden. ¿en qué idioma? Claro que sí, ¿no? Eh, en qué idioma lo pueden estar utilizando, pero es muy importante que si ya estamos poniendo la fotografía, ya sea la que nos está pro, uh, dando Avon con Avon Social o nuestra propia fotografía, nuestra propia imagen, pues asegúrate de utilizar los hashtags para que así de esa forma expandan las personas que lo están viendo, ¿no? Um, me, me, me gusta el de Isabella Carrillo, Miss understood Cuando yo me lo puse dije, wow, con razón me pusieron Miss understood ¿verdad? Porque muchas veces es demasiado para mí que estoy saliendo de mi cajita de, de estarme poniendo los, los tonos un poquito más um, neutrales, ¿verdad? Pero me encanta cada uno de los tonos que, que tenemos en este momento. Y, Mira. Ve, uh -huh. y veo que está utilizando ya también un video, ¿verdad? Ella, te, ella también lo hizo en forma de video, por lo que dice la imagen. Exacto. Entonces, ella no nomás utilizó las imágenes para promoverlo en las redes sociales, divertirse, pero también hizo un pequeño video, por lo que, lo que parece. Así es que una vez más podemos utilizar las redes sociales de distintas maneras. Sí, definitivamente de distintas maneras, aprovechándolo ustedes son las que deciden, algo que sí les voy a recomendar nuevamente que utilicen el hashtag, porque en cada uno que estamos viendo, no es algo que lo estamos haciendo constantemente entonces continúen de esa forma para que así pues es más todavía, esto es el que me a mí me encanta este te voy a decir porque todos me fascinan, pero este de aquí, qué es lo que nos dice Alonso puedes leer lo que dice en la cajita porque yo tengo que estar un labial con lo que los niños nos dejan besarles las mejillas, es decir, no les deja marca, me imagino. Exactamente, eso me, me encantó. ¿Por qué? Porque siempre estoy dándole besos a mis dos hijos y es por eso, es una de las razones por la cual usualmente no utilizaba uh, labiales un poquito más fuertes, porque terminaban en sus mejillas. Y ahora, que crees? Como lo está diciendo aquí Isabel. Ya no se queda en la mejilla, sino que en tus labios. Eso me encanta y me fascina. Pero bueno. Oye, no me, me encanta sonido. la participación de todos. ¿no? O sea, que cada vez vemos que cada mes estamos viendo más participación. que realmente lo que nos dice Araceli, desde que nuestra representante a día a día, ¿verdad? Se, sigue, uh, se sigue sintiendo más segura de sí mismo, más seguro comparten imágenes de, de él o ella misma utilizando los productos promoviendo divirtiéndose con las imágenes qué bonito si nos ponemos a pensar hace, hace unos meses bueno, empezábamos a ¿no? un poco esta tendencia esta estrategia a dónde estamos ahora me da muchísimo gusto y felicidades a todos por seguir compartiendo sí no me, me encanta la forma en que en que ellas están haciendo cómo están participando y pues es nuevamente uno es su, su mejor testimonio entonces si estás activa en las redes sociales o si estás en persona no hay, no importa cómo sea tú eres el, la, el mejor testimonio para poder continuar promocionando los productos y el producto que a ti más te gusta B, eh, Alonso todavía sigue hablando del deep-packing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le encanta y le fascina ese producto. Entonces, aunque ya pasaron varias campañas de, de, de su lanzamiento, lo sigue promocionando. El producto todavía es y sigue disponible, ¿no? Muy bien, Alonso. Pues entonces continuemos porque estamos hablando al respecto de Avon Insider. ¿Qué está pasando con Avon Insider? Sí, también con toda esta conversación sobre las redes sociales, ¿verdad? Las invitamos, como siempre, a que sigan Evan ¿verdad? En Instagram, en Facebook, en todos los lugares este, donde. Es ahí ese lugar donde compartimos mucho de lo más reciente, este, imágenes que también puedes encontrar en Eban Social, en la página o la plataforma que utilizamos para, para tomar imágenes que son uh, producidas en nuestras oficinas generales, una producción profesional, imágenes de calidad, y bueno, este, en este mes este, decidimos escoger esta imagen, Araceli, porque nos, nos encantó el punto de que esto invita a los clientes a que consideren cuándo se venció el producto de ellos, de, de belleza, ¿verdad? Puede ser este, eh, um, un labial, por ejemplo, aquí está, está en inglés, pero dice un año, todos los, los productos que son labiales típicamente se, se vencen. Como al año, Así es que es un buen mundo de conversación, un tema de reflexión para poder tener con los clientes, y por las redes sociales, amistades, este productos de cuidado de la piel, uno a dos años. Así es que si ese producto ha estado ahí en, en ese gabinete uno o dos años, pues tal vez es un, un momento para considerar, uh, cambiarlo, actualizarlo por el vencimiento. Pero más productos también para los ojos, como los rímeles. Esto solamente tiene una, una vida de tres meses para asegurar la calidad del producto, uh -huh. los tonos, toda la tecnología que, que ofrece. Entonces, esta imagen, Araceli, está divertida porque una vez más nos permite tener esa conversación con los clientes, ¿verdad? La pones en las redes sociales, haces una preguntita y, bueno, ahí inicia todo. Ahora, también mantente, Araceli, como estábamos comentando, las redes sociales, manténganse en día con Instagram. Los invitamos a que sigamos creciendo esa presencia en Instagram, que es otra plataforma, plataforma de las redes sociales junto con Facebook, para poder seguir promoviendo y divirtiéndote con, con lo que tenemos aquí. Y bueno, yo no sabía esto de hacer, pero en Instagram tenemos cada vez más y más imágenes, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos más imágenes que están animadas con diseños, por ejemplo, los que están viendo aquí, si entran y ponen abón, este son el tipo de imágenes que uno puede utilizar cuando pone sus publicaciones e imágenes en las redes sociales por medio de Instagram. Entonces, lo que yo no sabía es que las imágenes de abono, y lo acabo de aprender recientemente, más de 99.5 oh, wow. millones de, de, de, de usos que las personas han entrado, he utilizado estas imágenes de abono. 99.5 millones. Entonces, la mejor promoción es la promoción que ustedes hacen ¿Verdad? Utilizamos, utilizamos, como dice Araceli, nos encantaría que nos sigan por medio de este canal que es Instagram, en Araceli Martínez y Alonso Rodríguez. Y por favor, compártanos las imágenes, diviértanse para poder celebrar con ustedes y bueno, tal vez podemos ver algunas de estas imágenes uh -huh. aquí en nuestras reuniones virtuales. Claro que sí. Y pues, uno sí. de los productos que me fascina, Alonso, platícanos un poquito más al respecto de este producto. Claro que sí, claro que sí. Si le presionas, ¿no hace que tiene más imágenes o no? ¿No está animado este? Esta, este? No, podemos regresar. Bueno, vamos a... Es un producto que ya conocen, que, que, que es el, el New Hydro el suero con el ácido hialurónico, al 1.5%. Entonces, es un producto que ya conocemos, pero queremos seguir promoviéndolo, aprendiendo sobre este producto para tener esa seguridad y confianza con los clientes. Pero bueno, vamos a ver algunos de, de, de los detalles de, de este suero de, de la New Hydro Fusion, que es un tratamiento, como vemos aquí, de rescate con el, con el, con el ácido hialurónico, como mencionamos aquí. Es para tener una piel con más volumen al instante. Yo, yo estoy listo para probar este A ver cuándo me llega ya cualquier día mi muestra para yo poder probar este nuevo producto. Entonces, para nuestras clientes es cualquiera que busque el efecto de volumen visible. Es un volumen visible y también necesidades, claves contiene la concentración más alta de ácido diagrónico. Que por lo tanto es lo que nos da ese volumen que estamos buscando en la piel, que también la hace radiante, la hace más vibrante. Y, y, y bueno, este, pues un ese aspecto juvenil que nos da lleno de vitalidad, no vamos a, a decir... Es de uso diario, que sea en las mañanas o en las noches con una medicación de base. Se usa lo solo o como tratamiento de rescate para reparar áreas específicas. Bueno, en este caso, para mí, y no puedo utilizar en todos lados, porque todo necesita un rescate en esta piel, ¿verdad?, con este calor que nos está dando últimamente. Y bueno, sí. lo, la diferencia más fuerte que estamos viendo aquí es en la textura. Yo utilizo también el suero restaurador, pero ese tiene una textura ligera, casi como, el, como agua, ¿verdad? Que, para serte sincero, como caballero a mí me, me encantan la, la, las cremas que sean un poco más delgadas y no, no tan gruesas, pero ese, ese tratamiento de rescate es en manera de gel, un poquito más gruesa. La voy a probar especialmente en ciertas áreas donde las líneas de, este, son un poco más este, visibles, ¿verdad? a tratarlas en esos lugares específicos, así es que, bueno, sí. bueno. Una, una recomendación que les voy a, a, a dar a todo el a todo mundo en este momento es que tomen una fotografía, porque lo que estás haciendo aquí, si lo estoy entendiendo bien, estamos dando la diferencia, ¿verdad?, entre el suero Hydrofusion y el, el tratamiento que tenemos. Entonces, muchas veces podemos decir, bueno, nuestro cliente ya está utilizando el suero Hydrofusion, ¿Cuál es la diferencia y cuál es la importancia del tratamiento? Entonces, um, les recomiendo que tomen una fotografía para que así de esa forma ustedes lo puedan estar viendo y lo puedan estar promocionando a sus clientes también. Voy a así porque tengo una mejor. Una una mejor. Si oh, no bueno. me equivoco, tenemos el diapositivo ya cargado aquí en, en, en los handouts. Uh -huh. Eh, yo sé que por esa razón me tienes aquí contigo. Sí, claro que sí. Tenemos el <risa> diapositivo que pueden descargar, que está en español y en inglés, sí, donde sí. pueden ver todas las diferencias, está actualizado y pueden imprimirlo utilizarlo cuando se sienten a conversar con sus clientes sobre las diferencias entre estos dos productos. Pero bueno, continuamos con las que querían intentar hacer. Todos los productos. En esto ya lo sabemos todos y si no lo sabemos toda representante de éxito en venta sabe que tienes que probar los productos, tienes que conocerlos, ¿verdad? ordenarlos, probarlos para tener esa seguridad y confianza. Y bueno, una alternativa si tú necesariamente no lo utilizas en un producto específico es tener un testimonio tal vez de una clienta, no sé qué les parece, ¿verdad? Que también les puede compartir los beneficios. Así es que aprobar los productos también necesita subir tu autoestima. Sabemos que tenemos el cuestionario de Avon el skincare Advisor, que pueden utilizar los clientes, que les da una recomendación basado en las respuestas que ellos o ellas den. Les va a recomendar el tipo de régimen, régimen con productos específicos para el tipo de cliente de cada persona. Y, bueno, aprovecha los canales de educación. Tenemos las reuniones virtuales como esta que estamos todos participando en este día. Tenemos el Campaign Insider, tenemos Facebook Live en vivo, ¿verdad? Tenemos a nuestra compañera Jenny, que ella siempre hace Facebook Live donde nos comparte los productos, lo más reciente. A mí me encanta verla, es una diversión con ella. Y bueno, tenemos a U. Les invitamos que ahí tenemos muchos entrenamientos a la serie. Mucha gente nos habla, tal vez no se ha tomado el tiempo de asegurar, de ver todo el material que tenemos los cursos en Avon U. Donde pueden aprender de todos los temas de su tienda en línea, conocer el producto, detalles específicos y así crecer esa seguridad en la información. Y bueno, ¿qué decimos de qué hay de nuevo? ¿Verdad? Como la campaña 17 que ahí viene, donde tenemos todos los detalles, ordenar el producto y se Así es que tenemos un sinfín de información, no hay excusa para ¿verdad? Para estar bien equipados y preparados. Y bueno, cerramos con la tabla de Hydrofishing que está actualizada eso también viene en la campaña 17 del que hay de nuevo donde ahí también pueden recibirla junto también descargar la información que ya mencionamos este, hace unos momentos y bueno ahora yo diría que están preparados verdad con esto de Hydrofishing Fusion dices tú no yo, yo también ya nada más se trata de las ventas ventas ahora bueno pregunta para todos ustedes ya que están uh, utilizando porque varias de ellas ya las he visto en las redes sociales utilizando este producto Um, déjenos saber qué, qué es lo que más les gusta de este nuevo producto de HyperFusion 1.5% para que así de esa forma, cómo lo están promocionando también con sus clientes. Número uno, qué es lo que más te gusta y número dos, cómo lo estás promocionando con tus clientes para aprender de ustedes y en unos minutitos vamos a estar hablando um, al respecto de ello viendo, basado en lo que ustedes nos están comentando, ¿no? Y pues bueno... Seguimos ahora con la campaña 18, el Naked Truth, ya ahora que estamos en el verano, es muy importante lucirlo mejor no nada más por dentro, pero también por fuera. Voy a pasar así rapidito porque este es un producto el cual ya lo hemos estado utilizando anteriormente, pero lo estamos volviendo a retomar ahora en la campaña 18. Entonces, nuevamente el gel anticelulitis que a mí me encanta, me fascina, ¿verdad? El 98% de las mujeres vieron una mejoría en tan solo cuatro semanas, me encanta, me fascina. La crema reafirmante, ve nada más el 96% mostró mejoría y firmeza a la misma vez. También tenemos la crema minimizadora, entonces creo que voy a, a las tres al mismo tiempo para asegurarme de que mi cuerpo se vea lo mejor ahora para este verano ¿no? Y pues también tenemos las mascarillas rejuvenecedoras y la ma mascarilla reafirmante, algo muy importante y recuérdame Alonso porque creo, uh, no encontré mis notas por aquí pero si recuerdo es la campaña 18 donde van a poder uh, por cualquier dos productos que, ellos, que ellas uh, uh, que sus clientas compren del Naked Crew, van a tener la, la oportunidad de recibir gratuitamente una mascarilla rejuvenecedora o una mascarilla reafirmante, ¿correcto? Sí, entonces en la campaña 18, dos productos que ellos estén ah, comprando de cualquiera del Naked Crew van a recibir gratis la mascarilla rejuvenecedora y la mascarilla reafirmante y honestamente, pues a quién no le gusta verse de lo mejor, mejor, mejor para este verano. Y pues algo que yo estoy súper, súper emocionada, y este es el producto que tengo en este momento en mis labios. Por eso me puse el Lip Tattoo, Alonso. ¿Por qué? Porque tenemos el nuevo producto, el labial líquido, que me fascina, me encanta. Ya tengo mis dos productos favoritos. Para, esta, para este verano y creo que para muchísimo tiempo más. Entonces, asegurémonos que en la campaña 19 tenemos este producto maravilloso que es labial líquido. Entonces, ¿qué es lo que tiene este labial líquido? Son ocho tonos que tenemos aquí en mate súper saturado. Y es lo que más me encanta porque no es como el lip 2, pero a, cuando te lo estás poniendo... Nuevamente le podemos dar un beso a mis hijos y pues no va a estar tan mal las mejillas ahí también, ¿verdad? Cubre los labios con un toque ultra liviano y acabado suave y a todo, a todo Lo que más me encanta es que tenemos un total de dos, cuatro, seis, ocho tonos de diferentes para las personas dependiendo del que es lo que nos gusta, como les gusta, ¿verdad? Y nuevamente... Es libre de, uh, de sulfatos y uh, pues es importante para todos nosotros porque contiene la vitamina E para nutrir tus labios y suavizar los labios todavía aún más. Diferentes tonos, y aquí los tenemos en inglés. El que yo tengo en este momento es el, déjame aseguro, Persistent, porque soy muy persistente, ¿verdad? Es el tono que tengo en este momento puesto. Exacto, entonces vamos a verlo, el, el, el, el, el que está principalmente y, y se me ocurrió, eh, vamos a hacerla aquí, ¿no? ¿Qué se parece si me pongo los tonos y si ustedes me van diciendo cuál es el que más les gusta? Entonces pues aquí tenemos Ambitious, que es el de ambición, ¿no? ¿Me aseguro. ¿Lo vemos bien? Mira. Este para, para los, los días regulares, creo que este va a ser mi tono de todos los días, ¿no? Entonces, tenemos el ambición. Esta mañana me quería poner el de espérame que no los puse en orden, según que los tenía en orden, y se me cayeron todos, ya no sé si qué Entonces, ¿cuál es el tono para día a diario, día? Para, para, diario ¿Para, mí, para este? mí, el ambitious es el que más me encanta, el ambitious Okay, por es el más... Es el el medio, exacto. También me fascina, bueno, es que ya no sé, creo que me voy a poner uno todos los días, uno diferente. Okay. Tenemos aquí el que sigue, uy, mira, es que este está padrísimo, ¿qué les parece? Que viene siendo el de um, en español, ¿en? Alonso, ¿cómo se diría? En lo que yo busco, que sigue? El de Bore, es aquí en curva. Como que estamos, ah, bueno, tú sigue buscándolo y yo sigo con este. ¿Qué significa el okay. Driven, hoy es que este sí... ¡Wow! Para las mujeres que somos súper movidas, ambiciosas y demás, este me fascina y me encanta. Es como un tono más o menos como dorado, ¿no? El driven Persistent, que es el que traigo yo en este momento puesto. Déjame que lo pongo aquí para que lo vean cómo se ve en mi mano también. Lo tienen ahí. Persistent, uh -huh. muy, muy bonito. Me encantó, me fascinó. Después de ahí está el Relentless. Um, y en lo, que, en lo que yo estoy los estoy utilizando en mi, en mi, en mi mano, por favor, déjenme saber ah, en este momento cuál va a ser su producto favorito de este, su tono favorito. Y si ya lo están utilizando, pues aún mejor, ¿cuál es su tono favorito? Relentless. Alonso, ¿cómo te dice Relentless en español? Relentless, pues sabemos que Depouted es como dedicado. Dedicado, muy bien. Depouted está dedicado, dedicado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Mira nada más este Relentless. Es, es bastante, uh, fuera de mi zona de confort, les voy a decir, ¿ok? Pero créanme lo que lo voy a estar utilizando, por eso no hay problema. Implacable. Inplacable. Implacable. Oh, yes. Muy bien. Uh -huh. Resilient. ¿Lo dije bien en inglés? Resilient. Bien. resilient. Oh, wow. No, Hombre, no, no, no, no. es que cada, cada vez me ponen unos tonos honestamente sí me están tratando completamente nada más wow ese tono estaría fuera de tu confort resilient para ti sí, claro que sí el tono, más no lo que se gusta la palabra la palabra digamos que nada más tratan dos oh my que a ver Alonso ¿cómo se dice el que sigue en inglés? rest eh, déjame ver porque no los encuentro. Ese es el problema. Los tenía en orden y me emocioné tanto de comenzar que ya no lo. Mmm, mira que no lo tengo. Nada no, más tengo. Tenashes. Que, es que lo tengo que tener aquí. Bueno, que los busco en, en, un en un momento. Veamos con el último. Es que dependiendo de cómo te sientas por la mañana, honestamente. Tú decides cómo te sientes en la mañana y dices, es que el día de hoy me siento ambiciosa, es que el día de hoy voy a ser persistente, el día de hoy soy tenaz. Tú decides. Anyway, veamos cuáles son los productos o el, el color que más te está gustando en este momento. Pues mira, Vilma dice, a mí me gustan todos todos, cada uno de ellos, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero algo sí que también les voy, les voy a um, recuerden que uh, esta Alicia, pues en el Something Insider, um, está, va a estar, los va a estar promocionando, entonces también, ¿qué les parece si, si le, les, les mandamos un reto? Y en las redes sociales, pongan, si ya tienen estos... Um, labiales, lab, labial líquido, pues entonces claro comenzamos bien. a promocionarlo en las redes sociales para que así de esa forma, pues ustedes lo, lo estén promocionando con sus clientes y, y generando más, más dinero, ¿verdad? Bueno, pues... Uh, y, en, lee, y, y, en ahí de, y ahí de acuerdo que nos, que, que nos, este, en las redes de, de Instagram, en la plataforma sí. de Instagram, de ahí nos sigan también este, uh, siguiendo que nos, que nos contacten y que nos hagan chat, ¿verdad? Que, que, que, que se conecten con nosotros para compartir las imágenes y celebrar con ellos. Uh -huh. Sí, muy importante. A mí me encanta estar viendo las imágenes de todos ustedes. Entonces, nuevamente en Instagram, Araceli Martínez Lupercio, Alonso Rodríguez. Eh, lo mismo en Facebook, estamos ahí para todos ustedes. Y también está Jinin, en inglés, en la página de US en Facebook. Va a estar el jueves a las 8 de la, de la noche, hora del este. Ah, pues todavía con, dándoles a conocer más al respecto del producto, algún tipo de preguntas que ustedes tengan, lo vamos la va a estar ahí ella ah, contestando. Pero nuevamente, por este momento está solamente en inglés, estamos trabajando para el de español, pero ah, asegúrense de estar viendo a Alicia y a este, um, uy, se me fue su nombre, no me digas esto a Marco, Marco, ¿qué pasó? Alicia Sánchez y Marco Echeverría. En Camping Insider el día de mañana también, que van a estar todos. Bueno, ¿qué más tenemos? Aparte de eso. Uy, estábamos hablando con respecto de la caja A. Ah, que nada más este diseño es tan hermoso. Que cuando ves este diseño no es lo que se te viene a la mente. Bueno, para, para, para empezar, estamos celebrando, eh, acabamos de terminar el 4 de junio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso también me da a entender con, con las imágenes de camuflaje. ¿verdad? También uh -huh. celebra a uno también a los que sirven en nuestro país, este, en el ejército, puede ser a honor a, uh -huh. a todos los que, los que han, este, han salido a, en este gran país en este fin de semana de competencia. Uh -huh. Exactamente, y pues ahora sí que la caja viene cargada de muchísimos regalos para sus tiendas y ustedes también y especialmente. ¿Y ¿Por qué regalos? Porque pues a través de esto vas a estar todavía maximizando tus ventas. Y nada más qué hermoso se ve el collar que viene. Muy bonito, me encantó, lo estuve viendo esta mañana. El perfume de Velvet. Ah, para todos nosotros que, vamos, que estuvimos viajando el 4 de julio, mejor dicho, estuvieron viajando el 4 de julio, este es algo padrísimo que lo podemos estar llevando en todo momento. También tiene el suero. Entonces, esta caja es la caja A de la campaña 19 que está valorado en, déjenme les digo, el valor de 40 dólares, ¿verdad? Entonces, es muy importante para que nos sigamos promocionando. Y otra de las cajas que también a mí me encanta, la tengo aquí conmigo en este momento, es el de la campaña 18. ¿Y por qué creen? Cada vez que viene un producto de tamaño regular, es donde el chechín, chechín, el, el dinero está pasando. Mira nada más esto: campaña 18, esta es una de las cajas donde viene el warming peel, el exfoliante de warming peel. ¿Qué te parece, Alonso? Bueno, me, me, me encanta, como dices, todo lo que tiene que ver con la vitamina C. Es uh -huh. algo que inmediatamente crea interés este, de los clientes, porque es un producto de alta calidad. Uh -huh. y, y bueno, en el momento es, es un producto en la categoría de belleza que, que tiene mucha actividad, ¿no? Que uh -huh. Es muy bien solicitado este, el producto de la Claro que sí. Y pues el día de mañana en a Insider, Alonso tú no lo sabes y la audiencia tampoco, cuando ustedes, eh, ustedes están escuchando a Alicia y a Marco en a Insider, uh, asegúrense de recordar cuál es la caja que, eh, que tiene el valor más grande de las 12 que les estuvimos presentando. No sé, sí, pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces, continuemos y pues ahora sí que vamos ya al último terminando, Alonso. Entonces... ¿Qué tienes para nuestra gente? Bueno, como, como cada mes, este, Araceli, este, vamos a, a, a cerrar el mes, ¿verdad? A, reflejando en, en cómo vamos a acelerar, a lograr nuestras metas en este próximo mes. Así es que vamos a pasar, como siempre, a, a estos detalles, este, repasar lo que hemos, este, notas que hemos tomado el día de hoy. El plan de julio, ¿verdad? Como siempre, es este, aprovechar la inversión de los demos de las campañas 18 y 19 mencionamos de que para cualquier crecimiento, cualquier vendedor o vendedora de agón, ¿verdad? Que sea de los niveles superiores, siempre te va a decir, tienes que conocer el producto, tienes que probarlo, ¿verdad? Así es que asegurar de que estamos comprando los demos, conociendo los productos claves de estas campañas 18 y 19, para tener esa seguridad y confianza cuando hablemos de los productos. Credibilidad es la palabra también que podemos utilizar, ¿verdad? Este, hacer una fiesta para, para, para ver el Facebook Live, el labial, esto sí es definitivamente un buen reto que me encanta, porque aparte de conocer el producto, promoverlo, estamos utilizando las redes sociales, verdad, que también traen las ventas en línea a sus negocios, así es que, y aparte es un poco de desarrollo personal, ¿no crees tú Araceli? Para sí. cada una de nuestras representantes que sigan promoviendo y utilizándose estas estrategias y desarrollar esa, esas destrezas de lo que es confianza que en las redes sociales. A llegar a RepFest como un VIP, mañana cierra el incentivo de RepFest VIP, ya es el último día, ya terminó el incentivo para mañana, es el último día, así es que si necesitan los puntitos, hoy es el día de aprovechar mm -hmm. eso, para llegar con estilo, con los regalos, con los premios, y hasta comida van a tener preparados para ustedes en RepFest, que va a ser la celebración, ya dijimos, más grande y exclusiva del año 2019. Mm. Y bueno, finalmente, vamos a ver el campaign Insight, ¿verdad? De eso, donde toda la información sobre los productos, sobre lo que está pasando aquí en amor Así es que mantenemos bien conectados con todo lo que es abon Estos cuatro puntitos los van a tener activos y siempre al momento con todo lo más reciente. Sí, y una de las cosas que um, nuestra amiga Alicia Sánchez me estaba comentando es que ellos tienen en el, A1, uh, en el camping Insider, como lo estabas mencionando, Alonso, um, tienen un concurso con respecto al, al Lip Tattoo. Entonces, asegúrense de enviar uh, sus fotografías con el producto y el día de mañana en el Camping Insider van a tener un sorteo. Hmm, entonces, más cosas todavía en el Camping Insider. Me encanta, me fascina. Claro que sí, claro que sí. Siempre mantenemos el pendiente esto de las redes sociales. Siempre tenemos la información ahí, al momento. Y bueno, también podemos regresar y buscar en las páginas de Avon Pero bueno, marquen su calendario. Nuestra próxima cita, juntos aquí para seguir charlando, conversando, divirtiéndonos con todo lo que es Avon Va a ser el 5 de agosto, que es lunes, lunes 5 de agosto, donde vamos a tener nuestros eventos en inglés a la una de la tarde, tiempo del este cada mes. Y en español que van ustedes sus servidores a las 3 de la tarde, tiempo del este, y bueno, dependiendo de su tiempo en su zona, hacer el ajuste, ¿verdad? Así es que, bueno, yo creo que estamos bien preparados para un mes de éxito, y vamos a llegar con mucha energía a New Orleans, New Rapids, en el mes de principios de, de agosto. Para hacer. ¿Qué crees tú? Eh, claro que sí, me fascina, me encanta, y estoy viendo, a ver si tenemos algún, algún comentario que nos haya, eh, que no, ha, no hemos dicho. Ah, déjame ver, déjame ver, asegurándome, ¿sí? que estemos todos bien. Um, Oye, Araceli, sí. y, y también me... recordarles, recordándoles también a todos, todos los que están viendo estos entrenamientos a través de las virtuales, de invitar a sus compañeras, ¿verdad?, compañeros, a que nos acompañen cada mes, ¿verdad?, correr la voz para seguir asegurando de que los equipos, de sus líneas descendientes, sus compañeras que tal vez no tuvieron la oportunidad de compartir, nos estén visitando. Y recuerden que siempre que se registran para la reunión, si no pudieron atender en vivo, van a recibir el enlace, ¿verdad?, para poder ver ya después la grabación y, y, y ver todo lo que, lo que estamos anunciando cada mes. Exactamente, y pues ahora sí que vengan a divertirse con nosotros una vez al mes y pues invertir en, uh, en tu propio um, desarrollo personal y también pues de negocio. ¿no? Entonces eh, ha sido un súper placer Alonso, el lunes 5 de agosto, no puedo creerlo porque va a ser un día después de RepFest, entonces ah, nos vemos en RepFest y las que no van a poder estar presentes por cualquier razón, entonces aquí nos vemos el lunes 5 de agosto, pero recuerden nuevamente que todavía están disponibles o pueden um, hacer uso de la inscripción y registrarse para Blackface Alonso, un súper placer. Hay que continuar sonriendo y divirtiéndoles muchísimo. Entonces, que todo mundo, que tengan un súper exitoso día. Y pues ahora sí que a vender, que ha dicho, y vamos a promocionar en las redes sociales y en lo personal. Que tengan un bonito día. Hasta luego, Alonso. Adiós todos, buen día y buenas semanas.